Bueno, ¿qué tal otra vez? Seguimos con el tema del, del live streaming y hoy vamos a ver única exclusivamente lo que es la conexión de la TF con, con OBS ¿vale? eh, cuando entréis en OBS si intentáis eh, eh, conectar la TF lo normal que hacéis es bueno, pues buscar el capturador de audio y dentro de OBS pues vais a tener a la, a la TF que lo veréis ahí como señal de línea el problema que tenéis es que si elegéis ese, esa, capturación, esa captura de, de audio Vais a ver que por mucha música que mandéis desde la TF no llega absolutamente nada a OBS Es un problema porque los drivers que utilizan los, los sistemas eh, operativos Son drivers de, de baja latencia, es decir, son drivers que lo que buscan es ir lo más compaginados con el vídeo, lógicamente, cuando lo estáis mirando Y que no haya retrasos eh, Eso lo que significa es que es, los drivers de los sistemas operativos habitualmente se ciñen a dos salidas fan right de un estéreo el problema que tenemos en este caso con la TEF y con algunas otras mesas la mayoría no porque puedes configurar los patch que hemos hablado muchas veces en este caso por pues la Yamaha como sabéis no nos deja hacer el patch y por mucho que queramos en este caso buscar los, las salidas USB que pudiesen llegar por, el, por los dos canales de USB que tiene USB que cogidos pues no podemos hacerlo ¿Qué hacemos? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es bajar un plugin, un plugin de ASIO que está hecho específicamente para, para OBS y también los hay para Street Labs y otros. Y tenéis que instalarlo. Yo os dejaré abajo donde podéis localizarlo ahora mismo para que lo descarguéis y, y lo instaléis en vuestro ordenador. En concreto este ASIO es este de aquí, que en principio lo que se suele hacer es llamarle ahí con el nombre de la mesa, pero lo he dejado así virgen tal y como se instala para que lo veáis bien. Este ASIO de aquí lo que hace es, es, es realmente un, un ASIO de de alta latencia, es decir, un ASIO que va a conectar directamente con el panel de con el driver de, vuestra, de vuestro ASIO, de vuestra mesa y va a reconocer los que tengáis conectados en su momento al, al, al ordenador en este caso, pues nosotros elegimos el Yamaha Stenberg USB ASIO que es el que nos va a conectar con la TF y elegimos en el canal número 1 cualquiera de los canales que queramos enviar ahí en este caso vamos a enviar el main, que sabéis que sale por los dos últimos canales 33 y 34 que en el caso de este driver es el 32 porque empieza a numerar en 0 y entonces bueno pues la pista 1 es la 0, entonces es el 32 y el canal right va a ser el 33 como veis aquí luego la, el sample rate exactamente igual a 48 que es el que vamos a emitir y en el que está la mesa para evitar que haya eh, transferencias y, y conversiones de, de, de frecuencias entre, entre ambos sistemas en este caso tenemos el bit de 32 bits que es el nativo que utiliza Yamaha internamente a la mesa y un buffer de 1024. Funcionará con buffers más pequeños, pero en principio, bueno, pues hemos puesto de 1024. Si tienes que abrir el ASIO driver del propio Yamaha Steinberg, lo dais aquí y lo abrirí. y Si tenéis aquí la posibilidad de cambiar el modo del del driver del ASIO perdón, a baja latencia, estándar o estable. Esto habrá que ponerlo en función de cómo, cómo veáis que va dependiendo el, el tema de transmisión y, y retardos. ¿vale? En principio lo dejamos en, en normal, en estándar y no hay ningún problema. Vale, entonces aquí veis que ya tenéis el ASIO Input, que es por donde va a entrar en este caso la Yamaha. Si nosotros ponemos aquí cualquier tipo de, de audio, podéis ver aquí que ya tenemos la señal de entrada y ya está emitiendo audio desde la Yamaha, ¿vale? Entonces, bueno, ese era el principal problema que os ibais a encontrar todos cuando intentaseis conectar la TF en este caso, a, a OBS. Pues pasará con otras mesas. Este es un, un driver, un ASIO que, que la verdad ya lo probáis, bastante estable, entonces eh, lo normal es que no os dé ningún problema en, en emisiones ni en ninguno, a mí no me la ha, no ha dado en todo el tiempo que lo llevo usando. ¿vale? ¿Qué más? Bueno, como sabéis, eh, en cuanto a configuración de, del audio cuando entra aquí, eh, hemos dicho que vamos a mandar canal 33-34, que en este caso en, bueno, en el input de 82-33, y vamos a estar mandando lo que en la pantallita que tenéis aquí de, de la Yamaha TF es lo que sale por el host de 364 en este caso tenéis aquí un desplegable que podéis elegir el main estéreo o podéis elegir cualquiera de las submezclas de auxilares estéreo o los dos matrix esto es importante porque lo normal eh, si tenéis concierto en sala y emisión de streaming es que el canal o la actualización o el sistema que se mezcla para la sala sea completamente diferente al que va al canal de streaming ¿por qué? porque la sala emite unas condiciones X de sonido que el canal de streaming no, no tiene nada que ver porque el canal de streaming no tiene ni paredes absorbentes o no absorbentes ni rebotes etcétera etcétera por lo tanto tendréis que hacer probablemente o deberíais hacer una submezcla ya sea en auxiliares ya sea en un matrix para que esto sea lo que se envía al 364 es decir haremos una mezcla en sala para que suene bien en la sala y tendremos que hacer otra mezcla para que suene bien en streaming ¿vale? y eso es lo importante intentad nunca mandar el sonido de sala al streaming porque no tiene absolutamente nada que ver cómo ecualizáis un bombo como ecualizáis una batería para una sala, por los rebotes que tiene, por un montón de cosas, de cómo tiene que sonar en un streaming, que es el audio recogido puro y duramente, sin ningún tipo de afección por cuestiones de, de, de, de sonorización de la sala y con cuestiones, lógicamente, del, de la afección de la sala de sonido. ¿vale? Esto es lo que veremos ya en el próximo vídeo, que será exactamente qué hacemos con esa segunda mezcla, es decir, qué vamos a mandar al streaming y qué cosas tenemos que cambiar de lo que mandamos al streaming o lo que puede estar sonando en sala. Si no tenéis concierto en sala y es un streaming puro y duro, pues evidentemente mandaréis el estéreo porque lo que os importará a vosotros es el sonido que sale aquí y no el sonido que está, que está en sala, ¿vale? Pero normalmente siempre conviene mandar muchas veces el Matrix por temas a lo mejor de volúmenes, por temas de alguna pequeña ecualización diferente, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto al audio, solo comentar lo que ya creo que hemos visto, el audio es importante en la configuración que salga en bitrate constante Porque el que se encarga ya de hacer el variable es el, es el, el formato AC, que como ya comentamos es el formato en el que vamos a, a enviar Ya ha utilizado otras variables para la codificación y la compresión Pero en la emisión el audio tiene que ir siempre en CBR, bitrate constante, ¿ok? Si bien el vídeo ya veréis que no es estrictamente necesario pero es conveniente que vaya en, en una tasa de bitrate variable ¿vale? más que nada para que el sistema el servidor <coughs> de la plataforma se pueda ir adaptando probablemente a, a temas de flujo en, en, en la banda o en el ancho de banda que tengáis de transmisión ¿vale? de esa manera dando un margen de variabilidad en la tasa de, de transferencia de, del bitrate ¿vale? y bueno como dijimos el, la tasa de transferencia de audio siempre iremos a 160 la frecuencia de muestreo siempre intentar mantener siempre la misma frecuencia en todo el sistema vale para que no, haya, no tenga que haber conversiones en, en los saltos de, de, de cacharritos de aparatitos y así tenéis vais a generar menos latencia y menos problemas de conversiones vale eh, y por lo demás en cuanto al audio, el codificador, pues como ya hablamos eh, a nivel de hardware y de audio, siempre al hardware, ¿vale? Los videos de software. Y por lo demás, nada más. En principio esto era lo que quería dar en este vídeo, que era una cosa muy específica en, en la Yamaha TF. En algunas otras mesas os pasará igual. Para que sepáis cómo conectar la Yamaha TF a OBS sin, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces en el siguiente vídeo ya vemos cómo tratamos los audios. Ya hablamos de eso, de lo que acabamos de decir, es decir que nos conviene que salga al streaming. Si la mezcla que hacemos para la sala, la mezcla interior o otro tipo de mezcla, que es el que vamos a procurar que suene de maravilla a la hora de, de que lo reciban los, los usuarios o los oyentes, o en este caso audio oyentes de las plataformas digitales. Vale, venga, pues seguimos el siguiente vídeo y seguimos viendo cosas. Cualquier duda, ya sabéis, debajo comentarios, si me preguntáis y en el siguiente vídeo, pues si hay alguna pregunta específica. Os la, os la aclaro, os nos tenemos un poquito de ello. ¿Vale? Venga, un saludo a todos.